Evidentemente las moléculas se pueden organizar, autoorganizar en ausencia de material genético, de determinantes históricos, ¿no? que es lo que uno siempre ve en términos evolutivos. Eh, pero yo creo que en general todos aceptamos que al menos hubo un cierto papel en los procesos de autoorganización y el mejor ejemplo son los liposomas, o sea yo puedo tener moléculas como los lípidos que tiene una parte que les gusta el agua y una que no les gusta el agua, tiene una relación muy esquizofrénica, ha sido bien ver así con el, con el agua y eso lleva a que se organicen espontáneamente sin necesidad de material genético que las esté codificando, en monoca capas, bicapas, micelas, liposomas, etcétera, que ahora reconocemos como microreactores Esa es una idea, yo creo que fascinante. Pero cuando uno piensa, por ejemplo, en de dónde salen los lípidos en las células, bueno, los lípidos están formados por reacciones, gracias a reacciones enzimáticas, por catalizadores que están codificados genéticamente. Entonces yo creo que hay una, un cierto equilibrio donde no le puede uno atribuir todo, ni a la autoorganización para no usar términos huecos de moda, ni nada más a la parte genética, para no caer en un reduccionismo extremo.